En este momento vamos a hacer contacto, conectarnos con el doctor Bonilla a través de la vía telefónica. Vamos a hablar con él sobre la postura del colegio médico ante la flexibilización de las medidas restrictivas para evitar el contagio del COVID-19, que lo vemos como que ha sido al revés. Mientras más contagio, más flexibilidad, no entendemos. Vamos a ver, Bonilla, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Yo bien, nosotros bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, gracias. Disculpe que no puede ir presencial, pero los compromisos no me lo permitieron. No, no, no, te preocupes, no hay problema. Tu participación siempre es importante, no importa la vía, solo que participes. Buenos días, doctor. Cuéntanos, ¿cuál es bien, la posición de ustedes con relación a la flexibilización del toque de queda y de la, los tiempos de tránsito libre eh, cuando hay más contagio en este momento? bien entendemos que el gobierno está tratando de mover lo que es la economía del país en todos los sentidos ahora con esta flexibilidad del toque de queda sospechamos que puede hacer que este brote pa pandémico eh, aumente o se mantenga elevado porque a medida mayor tiempo de personas eh, en contacto, mayor la posibilidad de contaminarse bien, entendemos eh, pero hay alguna sugerencia de parte, digo, digamos en concreto alguna sugerencia del, no. co del colegio médico en el sentido no. de cómo manejar el tema la, no, la situación es aparte de seguir lo que es en la educación hacia el pueblo el, el distanciamiento físico el uso de la mascarilla, la higienización, está en que el, el horario no debió flexibilizar. ¿Debió mantenerse así o, o ser un poquito más agresivo otra vez? Esperaremos ahora los resultados en los próximos días a ver cómo nos va. ¿Y qué medida va a tomar el gobierno? Yo no sé si viste un, un reportaje que hizo Arismendi la Antigua, una entrevista breve que le hizo al director eh, provincial provincial de salud, el doctor eh, Rosario Socías, donde él decía la cantidad de personas fallecidas en los últimos días. Acá creo que habló de un número de nueve. Nueve. Nueve. Eh, esos datos, esos datos de acuerdo a lo que ustedes tienen como colegio son correctos, están de acuerdo Mira con esos da datos los datos que está dando el doctor Rosario son los únicos datos ciertos que están dando el gobierno porque cuando la central reporta la estadística no es real date cuenta que ayer reportaron que en la provincia de Guate en esta quincena solo ha habido una defunción bien donde entendemos que, que hay un número similar al que dice el doctor Rosario. Personas han a mí solamente hay tres. Entonces, allá en la central dicen que ha habido un solo fallecido por COVID. Y no es real. Vuelvo ah, y repito. La estadística que Rosario Sofía ha dicho es la que más se acerca a la realidad en la provincia de Duarte Doctor, eh, ustedes, como colegio médico, porque ya esto no depende solamente de, de, de la autoridad, eh, saben lo que está pasando. Usted lo acaba de decir ahora, que, que los datos reales son los que está dando Luis, pero que lo de la capital no, no son los reales. ¿Qué están haciendo? ¿Ustedes no pueden intervenir, no pueden ir a solicitar la cantidad de fallecidos real que la tiene la provincial de Duarte y hacer solo de público conocimiento a la gente? Correcto. Eso le corresponde al presidente del Colegio Médico, el doctor Eduardo Ariel Suero, quien se ha estado promulgando en diferentes ocasiones y ha estado solicitando que se diga la real estadística para que la población entienda la la, la verdad doctor y, pero que ustedes es que es a, que Arias Suero este es un cuadro de, de la atención a esta enfermedad pero es que eh, es que Eduardo Arias es un cuadro de, de, del partido de gobierno entonces cómo claro, pero, pues, ameno, es una eh. realidad entonces usted por ejemplo aquí eh, como como colegio no tiene que por pues, lo que diga el presidente, pudiéramos eh, aquí como como colegio solicitarle los datos reales a la provincial y entonces se a conoce a la población que tiene el derecho de, de estar informado correcto, eso es lo que te, te acabo de decir si las la autoridades aquí están dando la, la, lo real o muy cercano a lo real pues hay que seguirlo afectando. El problema está en la central. Bueno. Bueno, eh, es penoso. Eh, yo les, yo le eh, sugeriría al, al colegio médico que le solicite eh, vía certificación al doctor Luis Rosario Socia, que, que es el único que está diciendo las cosas como son, eh, que entregue eso y que se lo den a, a conocer a la gente. Será Correcto. lo ideal. Bien, Bonilla, ¿cómo están los números de las ocupaciones de las eh, de las camas, de la, de UCI? Ese tipo de información que es importante saberlo en este momento. Ah, ok, parece que hay problemas con la conexión con el doctor. Recuérdense que estamos conversando con el doctor Marco Bonilla, presidente del Colegio Médico sí. Dominicano en la provincia, y que eh, lo estamos haciendo vía telefónica. Es eh, muy probable que él, en medio de su avatar del día del día a día, no esté también respondiendo nuestras nuestra pregunta. Y probablemente eso haya causado la rotura de la comunicación. Pero Yo ya estamos... Ahí. Sí, ya lo tenemos de nuevo ahí. Eh, la pregunta que te hice, eh, Marco, fue de que... ¿Cómo anda el número de ocupaciones de camas por COVID y de las UCI por COVID? Adelante. Eh, disculpa, que, que ya... Hay... Hay otra voz que se entra y me tumba la, la, el sonido de ustedes. Ajá. Eh, la ocupación, eh, Amado le pregunta por la ocupación de camas COVID aquí en la provincia. Ah, la ocupación camas. Mira, en esta semana ha disminuido levemente en algunas, en, de la, en, la, en muchas de las instituciones, pero aún se mantiene con un número significativo. Ya, muy entiendo. bien. Eh, doctor, entonces, los pasos a seguir, porque como que no se entiende que nos estén engañando, porque es un engaño y una manipulación de la información y que nadie diga nada, salvo nosotros aquí en este programa. ¿Cuáles son los pasos sí, a seguir? Eh, en ese sentido, es seguir orientando a la, a la población con el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, la higienización y seguir nosotros como colegio médico vigilante en nuestra región de que se esté cumpliendo. Los, los protocolos y que se esté orientando a la población con las reales estadísticas Una pregunta para finalizar, ¿cómo califica o valora la gestión de Luis Rosario ante esta situación del, del COVID? El en, colegio? en este momento estamos en una situación sanitaria muy fuerte el doctor Rosario ha hecho un trabajo muy aceptable claro que ha habido muchos inconvenientes pero son parte de lo que estamos viviendo. ¿Entiendes? Hay muchos errores y hay muchas cosas buenas. Bien, gracias a Marcos Bonilla, presidente del Colegio Médico Dominicano, la excepcional o provincial Duarte. Así es que gracias por Perfecto. la respuesta y por contactarse Bien. con nosotros. Pasa buen día. Nosotros vamos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan.